¿Qué es esto, tío? ¿Y por qué hay una maldita cámara aquí? porque hay un maldito furgón rajado, tío? ¿Por qué? Uh, buenos días a todos. Lo siento, pero realmente para mí no son buenos días. Porque como ya sabéis, el otro día básicamente robaron a mi perro, Max. Y después de más o menos dos días que han pasado, vamos a comenzar con la investigación de dónde podría estar mi perro. Así que voy a vestirme y nos vamos. Vale, acabamos de llegar justamente a la otra casa donde básicamente aquí estaba Max Y para empezar la verdad es que esto no me gusta ni un pelo ¿Y esto tío? Esto debe ser una broma, ¿no? ¿Y esto? Estos son juguetes de Max, tío. Mira, con Otro no donut. Y este era de sus favoritos, tío. Mira, este lo compramos. ¿Y este es este uno de los últimos peluches sí, que le dimos, estos, básicamente, tío. Básicamente se lo compramos más o menos hace unas dos semanitas, más o menos. Y hace como una semana que se los dimos. Y la verdad es que no ha podido jugar mucho con ellos, pero es que. Están todos los malditos juguetes aquí. Y eso significa que alguien habrá entrado dentro de casa otra vez. Que alguien nos estaba tirando, bro. Esto es que ha entrado alguien, ¿alguien ha tirado todo esto por aquí para hacer la gracieta, jajajaja ja, ja, ja, Y dejo todos los juguetes, bro. Esto es una broma, tío. Recógelo todo, tío. Que pueden ser pruebas, tío, para investigar un poco más. Qué sí, pruebas, bro. Si ya lo hemos cogido nosotros con las manos ahora. Da igual, tío. Aquí además es que le encantaba estar. Siempre se tumbaba aquí debajo de las plantas para estar debajo de la sombra. Sí, es verdad, tío, y abajo la zona de la casa del calvo también estaba mucho. No recordáis en los vídeos que se metía detrás de literalmente. La caseta, tío, es que el secuestrador del perro se podía haber ido tranquilamente por ahí, ¿sabes? Claro. haber roto la puerta de ahí y haber sido por ¿Es ahí. Es lo malo de esta casa: que literalmente por aquí, si bajamos, tenemos acceso directamente a la carretera. Y es tan fácil como haber roto la puerta y haber bajado por el foso y haberse ido. Claro, así no habría ningún tipo de sospecha de que hubiera salido por ahí no lo hubieran captado las cámaras. O claro. si sí. no, porque si baja por aquí ya no hay cámaras, está directamente la autovía. ¡Ah! Pues solo queda mirar en la caseta del calvo, tío, a ver si hay algo. También otro rincón donde mucho estaba mal, será justamente aquí detrás de la caseta. Por eso se metía detrás y todas esas cosas, pero es que no, no, no está Y no está detrás del todo ¿Vale, y si está va? dentro de la caseta? No va a estar dentro de la caseta porque si no ella se hubiera puesto a huyar y hubieran llamado a los vecinos porque no tiene comida, etc, etc, etc Ya, pero es que ya sabes que la caseta, tío, parece una caseta normal, pero por dentro hay túneles y cosas, no sé, Max, tío. Es cual, me raya muchísimo todo este tema y, y es que la cosa es que las niñas aún no saben qué ha pasado con Max. Ellas no saben que Max ha desaparecido. Lo más duro va a ser contárselo a María Martina. Pues yo voy a ir a casa ahora mismo a contárselo a Ari porque creo que lo tienen que saber vamos a ver cómo reacciona porque estoy 100% seguro que va a dar muchísima pena así que Guille tú quédate en esta casa investigando absolutamente todo y Nagar, vente conmigo. Pues nada máximo Squad estamos aquí mirando un poco por toda la casa no encontramos nada hemos encontrado estos juguetes que no sabemos qué hacen aquí aparte la casa está cerrada y todo esto está dentro de casa no entiendo cómo alguien ha podido entrar y cerrar todo así que es que el único sitio que me queda mirar es esta zona y es que tampoco está y por más que le llamo como Max Max, que no está, no está Y siempre que le llamas, pues Max viene corriendo, tío Y me raya un montonazo porque Ya estamos en casa, así que vamos a decirle A Ari y a Martina A ver cómo reacciona a que Max, pues Ya no... ¿Cómo se pueden llevar a Max? ¿Cómo se puede ser tan mala persona de que venga alguien y te robe tu perro? Y encima, Ari y Martina, lo que han dicho, no sabe nada y uf, se nos ha un montón. Y es que es rarísimo que no haya ninguna prueba de Max, que no sepamos dónde está y no sepamos nada. Así que voy a seguir explorando por la casa y si encuentro algo, pues lo voy a enseñar. Eh, Ari, ¿y dónde está Martina? Ah, no sé, no sé dónde está, creo que no está ni en la casa Creo que no está en la casa no Martina sos... últimamente está haciendo cosas muy raras ¿eh? No, supongo que se habrá ido a comprar o algo, seguramente Bueno, Ari, ponte aquí en medio porque te tenemos que decir una cosa Que la verdad es que no te va a gustar ni un pelo ¿Qué pasa? No me da ni un abrazo ni nada bueno básicamente Ari se lo quieres decir tú nada yo. A ver, seamos claros. Ari ha pasado una cosa en casa. Mala o bueno. bueno. Pues a ver, creo mala. Que de las peores mala, noticias mala, que, es que nos que han la que la vida a mentir. Mala y muy mala. Y hay que aceptar la realidad y la realidad es que. Que no sé si la verdad nada. Díselo tú, Arta. Bueno, Ari que es un poco complicado decírtelo, pero bueno, ya que, que han secuestrado más. ¿What? ¿Qué dices, harta? ya No, no, es verdad. Entraron a la casa, rompieron la puerta, cogieron y se llevaron a Max. Y no sabemos dónde está, no sabemos lo que han hecho con él, no sabemos no. si está bien, si está mal, si lo volveremos a ver, no sabemos nada y por eso llevamos varios días sin ver a Max. ¿Pero no estaba en la otra casa? Sí, pero estaba en la antigua Maximum House y básicamente vinimos y pues está. No, no estaba, bueno. estaba la puerta echada abajo, lo investigó la policía científica, pero de momento no sabemos nada. ¿En serio? ¿100% real? ¿Cuándo os habéis dado cuenta de esto? Hace dos días, Ari, pero es que tampoco te queríamos dar una noticia mala ¿En serio? Sí, porque creemos que esto, pues, pueda afectar en tus estudios y eso Y queremos que estés bien, ¿sabes? No, no, no, pero yo no No, no, no, no Lo siento, pero es que no vas a ver a Max nunca más No sabemos nada Lo único que sabemos es que es, que es muy duro todo esto No te preocupes, que lo único que sabemos de verdad Es que lo vamos a buscar y vamos ¿Y a ¿Y de intentar... qué va a servir eso? no pues a... bueno, no nos vamos a rendir Pero no vamos a ver a Max nunca más ¿Qué gasta? siento pero es que la verdad, es una cosa muy dura pero no sí, él no vamos a ver a Max nunca más no, pero, ¿sí? es que sí, es bueno, igual la idea decírselo porque la verdad es que creo que se ha pirado o sea le ha afectado un montón nos sea, se ha puesto a llorar muy fuerte normal nosotros también nos ha afectado pero tenemos que aparentar normalidad tío no teníamos que habérselo dicho están tocando al timbre Creo que ha llegado la cosa Que tenía que llegar para Ari Y para ti, para mí, para el calvo y para Martina No será lo que estoy pensando, ¿no? ¡Sí! Pero si yo busco maldita mente Ah, que hay un maldito paquete ¿Qué habrá aquí? Pero ¿por qué no paran de enviar cosas raras a casa, tío? Es muy raro ¿Qué crees que puede haber aquí dentro? Es que no tengo ni idea Ábrelo ya Así que máximo, no olvides suscribiros al canal Porque es totalmente gratis Más de 60% de las personas que están viendo este vídeo No están suscritas al canal Así que pum, pum, pum, pum, pum Es totalmente gratis en cuánto 50.000 likes, 50.429 likes exactamente en este vídeo Así que vamos a abrir este magnífico paquete en 3 2 1 Ha llegado por fin, no puede ser ¿Sí imaginaros lo que os va a hacer a vosotros cuando os lo enseñamos y lo que le va a hacer a las niñas Para flipar Creo que este es el mejor regalo para las niñas, pero claro El problema es el calvo Efectivamente, Máximo Squad, va a haber un serio problema con el calvo Hola, Ari, ¿qué tal? Déjame, no, déjame Ari, no, vete no. Ari, en serio, ya sabemos que... Créeme que a mí también me jodo un montón y que yo soy la primera persona que me gustaría ahora mismo ponerme a llorar, pero... Tenemos que enseñarte una cosa que sabemos que te hará muchísima ilusión No, no quiero ilusión, chaval Vale Es una cosa que llevamos esperando mucho tiempo Y a los de la Maximo Squad les hará muchísima ilusión, igual que a ti Lo que pasa es que ahora no lo quiero mostrar Déjame ¿Estás segura, Ari? Que me gustaría mostrarte esto porque creo que es una cosa que te va a hacer muchísima, pero muchísima Que me dejes, tío, déjame Pues yo, tío Es una cosa que Ari nunca ha tenido en la vida, o sea, yo creo que... 29,9% de la población española no tiene una cosa así Por eso es una locura, le va a hacer mucha ilusión Y se podrá contenta Arda, vete ya, no, no quiero, vete Ari, nosotros no también nada. estamos tristes por Max Pero que no quiero nada a Ari. Que no, vete, vete, no quiero, vete Vete, no quiero nada, ningún objeto, nada Quiero a Max, solo ve, iros, por favor Ay, Tío vale. Real que creo que la única cosa que puede calmar a Ari Aunque sea un poquito Es si traigo a su hermano, a Adrià También tenemos aquí justamente a Adrià llorando Vamos a Adrià, vamos super mega ultra llorando Va y no pasa absolutamente nada Vale, Ari, escucha Adria está llorando y creo que es la única persona que puedes intentar arreglar el día eres tú Porque está súper mal por absolutamente todas las cosas de Max Y sé que los dos estáis ahora mismo mal, pero... Escúchame, te queríamos dar una cosa que te va a hacer muchísima ilusión Estás un poco mejor Ari, escúchame. No quiero nada, vete. Es verdad que es muy importante, es muy importante. Más importante que Max, ¿eh? No es más importante que Max, pero Max está dentro de lo que te voy a dar, Ari. Max, de hecho, es una gran parte de lo que te vamos a dar. ¿Me estás vacilando? No te estoy vacilando, te lo voy a dar ya. Ari, ya. ponte aquí. Un segundo. Para, no, no. no da igual que no quiera saber lo que hay aquí, pero escúchame. Vosotros lo esperabais. Muchos de vosotros, ya lo sabéis. Muchos de vosotros ya lo tenéis reservado. Y Ari es el libro de la máxima Squad Y el primer libro donde sales tú. Claro. La Máximo Squad Martina, Calvo, Arta Ari, mira, sales tú justamente por aquí Y el Calvo de Naka ¡Cállate! ¡Ari! Tomás, ¿Es tu libro? ¿Es el libro de nosotros cinco. Adrián, dile algo, hombre. Dile algo. ¿Quieres tú sujetar el libro, Adrián? Sí, mira, es el libro de Adrián que se lo va a leer. Super, mega, ultra, super fuerte, ¿eh, Adrián? Quiere que yo arche, sí Pero está el no, Max. No, es mío, es mío. Es mí. Sí, está el Max, fíjate. Mira, ahí sí, está. está ahí abajo sí, está Max conmigo. también participa en el libro. Sí, está conmigo. Es básicamente... sí, tú no ves, ¿eh? Mira, está conmigo. ¿Te ha dicho ilusión, que... Ari? Pero Mira, me ha hecho solución. Me ha hecho ilusión A a ti también, a ti también A ti de hecho, te me voy a llevar porque la verdad Adrián Que no, ah, que vamos. no tú te quieres quedar aquí, pues nada, quédate aquí Pues nada Ari, tomo para ti el libro y nosotros vamos a coger otro libro Vale Menos maldito mal Buah, chicos, mirad qué bonito el libro Vale, voy a quitar esto, que aquí está la foto de todos Me lo tengo que leer, sí o sí A mí me ha niado un poco que, mirad que Max está conmigo Qué guay y Es que, ¿dónde estará Max? Me preocupo por dónde podría estar y por lo que le podrían hacer De hecho, hay gente que eso le puede dar igual Seguramente, y que se ría y todo Pero es que yo no me río, tío No, tío, no me gusta eso Es muy bonito, claro. pero tío Max, tío Mira el libro es súper chulo para que lo veáis así. Max, aquí está el calvo Yo, Nacar, Arta y Martina Calvo aquí, que a lo mejor el calvo Ha sido el que ha secuestrado a Max O se lo ha llevado, seguro, porque el calvo Que se hace cosas malas, que se hace cosas buenas Y la verdad es que Max, pues la verdad es que me toca mucho Aparte de que, no sé, tío Max es una persona muy importante Bueno, un perro muy importante para mí Un animal, una mascota Max era el mejor y la verdad es que ver esto Ver a aquí a Max, sentadito Yo sé que es el calvo, seguro Tío, es que no tendría que salir Oh. <sighs> El otro. Deciros que el libro está súper chulo, que me encanta y que bueno, a ver si no. recuperamos. Mira, Max, mira. Porque yo Mira, mira quiero recuperarlo ya. Pues yo creo que Ari le ha hecho muchísimo, pero con muchísima ilusión. Pero Arta y la Máxima Squad es totalmente real. Sí, la verdad que sí. Se puede tocar, de hecho. Sí, es que es un, es un, es un, libro. Es un libro espectacular. Llamar a vuestros padres porque es que van a flipar con el pedazo de libro que es este. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, queridos padres. ¿Cómo estáis? Bueno, a mí ya me conocéis. Bueno, nos tenéis hasta en la sopa. Sí, la verdad es que bueno, hasta vosotros veis el vlog diario con vuestro hijo o hija. El caso es que hemos sacado un nuevo libro, ya el cuarto libro que sacamos. Ya muchísimas gracias por absolutamente toda la confianza que hemos sido el autor número uno en absolutamente toda España en ventas de libros, de verdad. Muchísimas, pero que muchísimas gracias. El caso es que este es un libro muy diferente a la saga de Arta, sino que este libro es interactivo. Aparte de leer, tendréis que elegir vosotros la historia y según lo que dijáis, tendrá consecuencias en un futuro, ahí está, es un elige tu propia aventura, donde vuestros hijos y hijas van a poder poco a poco ir eligiendo la historia y qué es lo que hacemos nosotros, con un ejemplo elige el próximo paso de la Maximus Squad uno, si quieres que se adentren en los túneles, ves a la página 103, dos, si quieres que investigue la luz, ve a la página 113, así que ya lo tenéis, arte de la Maximus Squad, nuestro primer libro de la Maximus Squad de absolutamente todo el conjunto del grupo, ya lo tenéis en la primera línea de la descripción, está en preventa ahora mismo en Amazon y yo estoy 100% Seguro que se van a agotar bastante, pero bastante rápido. Así que de todo corazón os recomiendo ir a reservarlo ahora mismo que está en preventa y recibirlo el 4 de mayo, que ya estará en todas las librerías. Así que ahora sí que sí, nosotros sigamos con el vídeo. No, no. Vale, máximo acabo de empezar a grabar porque básicamente me acaba de saltar una notificación que el ERTA que tiene Max, o sea, es decir, él lo que tenía es la bandana, o sea, llevaba siempre la bandana y debajo de esa bandana hace nada, hace más o menos un mes, decillo, le pusimos una ERTA. ¿Qué es una ERTA? Una ETA es como un aparato de geolocalización. Vale, nos acaba de llegar un mensaje con la localización de Max de LifeTag que lleva en el cuello Fijaros dónde está, está como en una autopista de Bucaresti Autopista Bucaresti, Plois, no sé qué Está en Rumanía, what? ¿Eh? Vale, pues nosotros ahora mismo nos encontramos en Barcelona Pero esto, si no me estoy viendo mal, parece Rumanía Porque sí. Bucaresti es Bucarest, que es la capital de Rumanía Bucarest a ver, ¿y nos va a redirigir? Buah, es que esto es gigantesco ¿Cómo va a encontrarlo es ahí, esto no. es gigantesco, me cago en la maldita leche, tío Es que donde ahora mismo encuentro una estrada Es una calle Ojo, vale, vale, vale, la carretera, la carretera, mira, vale, es perfecto vale. Es perfecto, es perfecto, es perfecto Porque si hacemos ahora mismo así, satélite Perfecto, va. lo tenemos, vale, va. más o menos lo tenemos Justamente, es aquí Está justamente en esta calle Sí Oh, lolo. ¿esto será un cementerio? No, yo... Sí, Sí, simil turi si sí, es un cementerio, oh, me cago en la leche tío. Max está justamente aquí Hay una cámara aquí que la verdad es que no Tiene muy buena pinta, es decir, ahí estará Justamente el cementerio, no, me cago en la maldita Leche, ¿qué es esto, tío? ¿Y por qué hay una maldita Cámara aquí? ¿Por qué hay un maldito furgón Rajado, Ay, tío? tío. Pero ¿Por qué? No sé, Maximus Squad, no sé Maximus Squad, todo esto me huele Radísimo, tío Vale, bro, pero ¿qué tenemos que hacer? Porque Rumanía es súper peligroso, tío Vale, Maximus Squad, vamos a dejar justamente el vídeo aquí Y en el siguiente vídeo vamos a intentar hablar con la Absolutamente todos los chicos si sí deberíamos De ir justamente a Rumanía a recuperar A Max o no, decirme en los comentarios Si deberíamos de ir a Rumanía porque Sé que Rumanía es un país muy peligroso Así que imaginaros que vamos ahí y nos, nos, nos pegan una paliza nos entierran En el cementerio, pero es mucha casualidad que de repente Hay un cementerio al lado donde tienen a Max a Una no, furgoneta no, no, no, no. con un arañazo gigante Todo muy extraño, así que más squad, Vamos a acabar el vídeo justamente por aquí, vosotros vais a decir Si nosotros nos tenemos que ir a Rumanía A por Max o no, así que muchísimas gracias por ver este vídeo Dale like, suscribiros al canal, yo soy Arta y Come sempre dico, vive al ah, massimo. Ma...